Y ya estamos de vuelta en otro video de la serie Metroid en el juego clásico del NES. Nuevamente, aquí te lo muestro, que vean que sí lo tengo físicamente. <ríe> y lo tengo también en el juego de Game Boy Advance. este Nos quedamos en... Creo que estamos en Norfair. si mal no recuerdo. este Nos quedamos aquí y... este ¿Qué tenemos ya? Tenemos bombas, ya tenemos las bombas, tenemos los misiles, tenemos... Tres tanques de vida Creo que tengo, solamente tenemos dos tanques de misiles Que de hecho aquí en Orpher vas a encontrar muchos tanques de misil Y vas a encontrar lo que son Los ítems de eh, Screw Attack Que es uno de los más, más necesarios Y los High Jump Boots O botas de salto alto Este eh, Creo que este, esta parte se va a completar No sé, por unas Tres, cuatro partes Porque este mapa es uno de los más largos en sí Norfair porque uh, no tiene muchas salidas este, en sí eh, tiene muchos atajos sí pero este, en algunos vas a tener que rodear bastante para poder regresarte a donde estabas anteriormente más que nada cuando vamos a ir por el Screw Attack y por las High Jump Boots en este caso si quieres utilizar eh, uno de los items que a muchos les gusta que es la waving este también pero ese ataque eh, o más bien, esa, ese eh, Power Beam que, este, que obtienes, este, no lo puedes fusionar con el Ice Beam. Así que, este, eh, ahí sí, pues tendrías que decidir cuál quieres usar. Yo recomendaría que usaras mucho el Wave Beam, eh, en lo que es en casi la mayor parte del juego, para que puedas vencer a tus enemigos. Eh, la única eh, donde ya no lo vas a poder usar es en... Eh, en este en Turian. Porque ahí van a haber muchos Metroid. Y ahí a fuerza vas a ocupar el Ice Beam. Entonces para no adelantarles. No spoilearles tanto. Este, vamos a continuar aquí en este capítulo con Norfair. Aquí en este caso. este Hay un pequeño detalle en el juego. No sé si llegaron a ver ese personaje. Bueno ese enemigo este color morado que salía ahí abajo saltando bueno, hay dos versiones del juego en sí eh, no versiones, digamos como dos mecánicas hay dos mecánicas en el juego donde este ese personaje salta muy alto y a veces no salta entonces este si te tocó eh, el, la, el beat como a mí, en este caso me tocó el, el beat 1 que sería el original este si te sale este, ya le hiciste. ¿Por qué? Porque eh, cuando el personaje no salta alto, porque a veces llega hasta aquí abajo. A ver si le alcanzo a dar. <risa> Ahí, este, ya hay ciertos puntos donde no puedes subir. Por ejemplo, aquí, a fuerzas tienes que llegar aquí arriba. Y no puedes porque ese personaje ya no sube más. Que es aquí, miren. Ahí. Entonces, si el personaje no sube, no van a poder continuar con el juego. Entonces, que de hecho yo también me toreé aquí porque, este... Eh... Ah, demonios, otra vez. Tengo que hacer que llegue ahí. Oh, que la <ríe> otra vez. Ok, el, como les digo, este, hay unas partes donde tienes que ir hasta arriba. Aquí la ventaja es de que esta parte es aquí abajo, pero hay unas partes donde tienes que ir muy arriba entonces si ese personaje no sube Ahí te quedaste Y ya no vas a poder continuar en el juego Entonces vas a tener que reiniciar otra vez Yo anteriormente pensaba que Regresándote al mapa Por ejemplo aquí, aquí Si se fijaron ese personaje que salió Lanza fuego Pero de, como les digo Como me tocó el beat perfecto No lanzan fuego entonces ya me libré de, de ellos Y venimos por ¿Qué me dan aquí? Ey ey Ah, otra vez el Ice Beam. <ríe> Por si no lo agarraste al principio, aquí lo tienes de nuevo el Ice Beam. <coughs> Como les digo, me tocó el beat perfecto, este o el beat na, no sé cómo le quieran llamar. Me tocó este donde hay ciertos puntos donde el juego no te ataca y este tienes mucha ventaja. Ah, cierto, creo que aquí era. Sí, ah, sí. Ahí era, tenía que <ríe> regresarme para ir por. Ah. No me acordaba, no me acordaba. Es que tenemos que ir por los demás misiles. Este, como les digo, este... Yo, como les dije, antes yo pensaba que ese error lo podías corregir cuando el personaje no sube alto. Yo pensaba que lo podías corregir regresándote. Digamos, en este caso si estaba yo en este... Eh, bueno, por lo regular esos personajes solo están en Orfe. Ahí, pero en algunos otros donde hay personajes similares. este Regresándote al, al mapa anterior, que en este caso sería este, Brinstar. Eh, yo pensaba que regresándote por el elevador podías arreglar eso. Y ya saltaban alto, pero no, no saltan alto. Ahí se quedan. Así así si sí empezaste el juego, así se va a quedar. Y no... No vas a poder subir Hay que tener cuidado porque este, En algunos casos Estos cuadritos cuando se regeneran Te lastiman y te pueden tumbar okay, En este caso pues no fue así Así que me salvé Oh demonios Ah no le di Ah, aquí están. sí. Aquí consigues 5 misiles. este, Dos están en, en este mismo cuarto. Ah, bueno, vamos a matarlo con balitas ya que no tengo. Ah, sí tengo misiles. Ah, pues los acabo de agarrar. No me acordaba. Acabo de agarrar cinco misiles. Otro también es de que, eh, como les digo, hay diferentes este, bits de juego. Por ejemplo, en este... Eh, estos personajes brin Bueno, no, que brinquen este, Vuelan más lejos Vuelan más lejos Y este llegan hasta abajo Pero eh, Como les digo, igual que este personaje Que está brincando ahorita eh, Estos personajes Hay ciertas partes donde no Van hasta abajo Entonces, Hasta cierto punto es una ventaja De que no vayan hasta abajo porque no te golpean Siempre se la pasan en el techo. O en este caso cuando están en el suelo siempre están abajo. Y no es difícil matarlos. Pero hay partes donde vas a ocupar también que estén esos personajes. este, Que estén saltando alto. O bueno, que, que bajen hasta abajo. Hasta la parte de necesaria del juego. Porque vas a ocupar congelarlos. Aquí es el tercero. Este es el cuarto. Y el quinto. No sé qué tan largo se haya hecho ya este video. <risa> Esperemos que no mucho. Si no, lo voy a tener que recortar. Uh, okay. uh, ¿qué, ¿Por ¿Qué podemos ir? Vamos por los high Bobs. Boots. Creo que están hasta acá abajo. A ver, sí, creo que están aquí abajo. Mm -hmm. Aquí, creo que sí era aquí, creo que es aquí, no, porque ya más abajo ahí creo que esa es la ida para Krites, Hideout, creo que es aquí Sí, creo que sí es aquí Sí, sí es aquí 1, 2, 3, 4, 5 ¡Ah, sí! ¡Ja, <risas> Por fin. Miren. Bueno, se nota que brinque tan alto. Ah, no, sí. Sí llego. Ah, sí llegué. <ríe> ah, la espaldita, la espaldita. No son hacks, eh. No estoy haciendo ni un hack para que no piensen que estoy hackeando el juego. Estoy jugando tal y como es el juego. Como les digo, lo jugaría en el NES, pero lamentablemente mi consola cuando lo conecto, se es, es escucha un ruido así como... Zzzz. así que pues... para que molestarles <ríe> ah es una de las cosas que no me gusta que no... no calculo no no que no calcule, sí calculo pero no siempre me... me, me, me eh. vamos por los misiles que están aquí abajo, miren aquí esto es lo que me refiero de que aquí hay muchos personajes que si no tuvieran el el varia estarían fritos o sea, estoy tratando de saltar, pero ni así. <risa> ah, por ejemplo, aquí. Aquí va, va, va, va a haber una parte, creo que aquí es donde les digo que se necesita que ese personaje brinque alto. En este caso, si tienes los Boots, uh, pues no es tan, tan eh, difícil. Cuando está batallando Pero si sí, en este caso cuando se ocupa Que esté el personaje saltando alto Y tú necesitas las balitas Ahí sí se ocupas que el personaje este Brinque, entonces si te tocó ese beat Lamentablemente ah, Por ejemplo aquí, te recomiendo que Reinicies el juego o sea, Yo por ejemplo ahorita tengo las high jump boots O sea ya, ya me salvé Pero, ah pero si no las tuviera, no llegaría hasta arriba. Ah, estos son los personajes enfadosos. Mueres. Por ejemplo ahí, o sea, en este caso, si no tuviera las high jump boots, sí necesitas que el personaje a fuerzas brinque alto. Bueno, entonces vamos a continuar. <coughs> vamos a ver hasta Creo que voy a dejar más adelante el juego para no hacerlo tan largo. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Escapemos de aquí. Escapemos de aquí. ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Uy! <coughs> Qué frío hace. La ventaja de tener el. el, el, el ok. El este. El. Varia Suite es de que. Como les digo, pues recibes poco daño de algunos personajes. De algunos, <ríe> no de todos. Y este. Que la lava no te. No te mata rápido. La ventaja de tener la Virtual Console es de que puedo guardar... ¡Ay, güey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! qué lata con ustedes! Está. Pequeños latos enfadosos. ¿Y aquí dónde es? ¡Ah, ya! Ya me acorde. Una de las cositas que tiene Metroid Es de que si eres nuevo jugando Te puedes perder muy fácil ¿eh? Te puedes perder muy fácil Así que te recomiendo que te descargues algún mapa Este Por ahí por internet, hay muchos de hecho Este Para que no te pierdas Porque Si te pierdes se te va a hacer larguísimo El juego, pero larguísimo A menos que te lo aprendas de memoria Como yo, en este caso tendrías que jugarlo muchas veces y aquí estamos en dónde está sí aquí está el elevador bueno pues hasta aquí dejo el video del día de hoy y eh, si te gustó pues dale a like suscríbete dale a la campanita que la tienes por aquí o por allá o quién sabe por dónde ande. este para que mis próximos videos que suba te llegue la notificación así que si quieres seguir viendo esta serie tan fabulosa que es de Metroid eh, sígueme en mi canal Sígueme en mis redes sociales Porque ahí voy a seguir subiendo Algunos pequeños fragmentos En este caso posiblemente Algunos cortes que haga Y eh, algunas cosas diarias Que también normalmente como, como toda persona normal hace Pero bueno Si te gustó el video Como te digo dale like Si no dale like <ríe> Suscríbete Sígueme Y nos vemos la próxima Cuídense en el próximo video Nos vemos Bye